Femicidio quiere decir el asesinato donde la víctima es una mujer en manos de un hombre y ni una menos el nombre de esta organización que se refiere a el deseo de este grupo de que no haya ni una mujer menos.